¿Qué tal muchachos? Estamos casi a una semana del lanzamiento de la nueva temporada y nuestra carta protagonista en esta ocasión va a ser Hitmonkey. Hoy toca hablar sobre su origen, sinergias y mazos meta de esta cartita. Comencemos hablando primero entonces de lo que nos ofrece el pase de temporada en la parte cosmética. Acá podemos ver que hay algunas variantes muy bonitas de Cosmo, de Goose, ¿no? También tienes ahí las, el avatar por ejemplo de Goose, Cosmo y Hitmonkey. Para mí de lo, el mejorcito vendría a ser el de Hitmonkey, de los tres que están ahí en mi opinión y en mis gustos, y luego tenemos los dorsos viejo, el dorso si sí está muy bonito, el dorso del gato me encanta, el dorso del Gus está pero excelente, está lindo viejo, ese dorso probablemente va a ser uno de los que voy a utilizar en algunos mazos el de Cosmo no me llama tanto la atención, aunque está bonito también, pero obviamente entre los dos yo elijo al gatito viejo, elijo a Gus, definitivamente está muy bonito, eh, las variantes que están dando de Cosmo y de Gus también están bastante bonitas, me parece muy tierna las dos, así que pues ahí están mejorando digamos un poquito ahí la más la calidad de las variantes, me gusta bastante cómo se ven ahorita, así que pasemos ahorita a lo que es la carta, en este caso estamos hablando de Hitmonkey lo que ven la carta más grande de Hitmonkey vendría a ser la carta base ¿verdad? que ese es el Hitmonkey pues con su traje ahí ¿no? ya preparado, listo para para darle vuelta a los, a los sicarios y luego tenemos la otra, la variante de nivel 50 de pase temporada que vendría a ser el Hitmonkey versión Cyborg y dentro de la parte estética lo que te puedo decir es que quedo satisfecho, me encanta todo lo que estoy viendo acá, sobre todo pues las versiones de Hitmonkey, también tanto la carta base como la variante de nivel 50 también están geniales. Así que ahora vamos a pasar a otro dato importante que vendría a ser el tiempo exacto, cuándo va a comenzar justamente esta nueva temporada y acá tenemos la fecha que va a ser el 3 de abril exactamente. Va a caer un lunes me parece Y ahí nosotros vamos a poder estar todos Recuerden que voy a estar en transmisión en vivo también a esa hora Dando la bienvenida justamente O recibiendo el pase de temporada con todos ustedes Van a haber sorteos también ahí que se van a hacer De acuerdo a la cantidad de suscriptores Que tengamos en el canal así que esténse atentos Porque seguramente van a haber algunas cosillas Buenas ahí ese día justamente En términos de sorteos también eh, Como ven acá los precios son los mismos Estos precios no han cambiado ¿no? En este caso el, el pase De temporada el precio normal es $10 y si quieres el Premium Plus que vendría a ser el que te da 10 niveles extra del pase de temporada son 15 dólares, yo no recomiendo la verdad el Premium Plus siempre y cuando quieras abrir más cofrecitos de temporada y te gusta de alguna manera pero no hay ningún incentivo digamos así real como para poder gastar esos 5 dólares extra mejor esos 5 dólares los puedes gastar en un bundle o puedes ahorrarlos para un siguiente pase de temporada, eso es siempre lo que te voy a recomendar a menos que de alguna forma decidan agregarle más recompensas buenas de repente al cofre de pase de temporada y ahí sí de repente podría cambiar digamos ahí la, la el incentivo para poder comprar el plus y ya no comprar el, el premium normal, eso solamente lo dirá más adelante los desarrolladores pero por el momento la recomendación está ahí luego aquí bajamos un poquito más y estamos viendo las cartas nuevas que van a entrar a la serie 5 estas cartas de acá están muy interesantes pero esto seguramente será algo de lo que hable en un siguiente video dedicado solamente para estas cartas, recuerden que tengo videos donde hablo de las nuevas cartas entrantes de serie Cinco. y también estoy analizando pues cada carta, analizo también los mismos mazos, ¿no? con lo que con en los que va esta, acá, estas cartas de acá y cómo sinergian entre ellas, así que para no explayarnos mucho y no hacer este video muy largo, esto de acá lo voy a dejar para un eh, video dedicado. Ahora, ¿qué más tenemos acá muchachos? Bueno, estos son los bundles que ya he hablado de esto y hay un video justamente al respecto, si buscas en mi canal lo vas a encontrar y acá va a haber unas ubicaciones también que van a salir eh, nuevas ¿no? dentro de, del lanzamiento del pase de temporada, en este caso en el de abril según lo que entendemos acá las fechas el 12 de abril va a salir justamente va a, justamente va a salir la ubicación de pet mansion no o la mansión de las mascotas ¿Qué es lo que te dice este turno todas las cartas deben ser jugadas aquí pues bueno, eso está bastante interesante, ¿eh? o sea, puede salirte en turno, a ver, esta mansión te puede salir en turno 1, o en turno 2, o en turno 3, o de repente Scarlet, o alguna otra carta que le guste convertir ubicaciones, pues también puedas, puedas activarlo en turno 4, turno 5 de repente, y ya, o en el mismo, sí, en el mismo, hasta el turno 5 creo que tiene sentido activarlo, así que está interesante... Digamos el hecho de que tendría que forzar Estar jugando cartas ahí ¿no? Por ahí de repente puedes tener la oportunidad De llenarle ubicaciones Una Viper acá de repente podría ser interesante también Le pones una carta inútil eh, Al otro lado o, y le terminas llenando la ubicación O le puedes poner Titania también acá para, Porque el oponente forzadamente va a jugar en este lado Me, me es muy parecido a esta ubicación eh, Que se llama este Hay una ubicación que solamente puede jugar cartas En turno 5 nada más me, me es muy parecido esto, me es muy familiar la, El funcionamiento de esa ubicación We'll <laughs> Eh, acá también podrías lanzar tal vez el Doctor Octopus. Eh, le llenas una vez con las cartitas que falten ahí, ¿no? Eh, para que tengas un 5-10 más sólido, se podría decir también. Eh, hay varias maneras, se podría decir acá, de, de poder darle vuelta a esta, a esta ubicación que está bastante buena. Y vamos a la siguiente ubicación, el Sandbar, que dice acá, eh, las cartas con habilidades pueden ser, no pueden ser jugadas aquí. Esto va a ser una gran oportunidad para los mazos de Patriot. Como pueden ver ustedes, los mazos de Patriot se van a fortalecer un poquito más. Gracias a esta ubicación también, ¿no? Porque ahora las cartas que tú juegues, sean Misty Knight o sea de repente el mismo, qué sé yo, Cíclope o el Joker, ¿no? Cartas que no tiene o también los mismos este, bots de Ultron también me parece que se pueden bostear aquí, ¿no? Entonces, todo, todas estas cositas de acá, eh, todas estas sinergias que van a haber con cartas sin habilidad, va a ser muy bueno y una gran oportunidad también para que los mazos de Petro se puedan utilizar más, puedan, puedan verse un poquito más en el metajuego. Ahora, el Pet Mansion También puede estar interesante, ¿para qué? No sé si los mazos movimiento de alguna forma Podrían tratar de aprovechar esto eh, Igual este, quien puede aprovechar Eso también podría ser Vision también ¿no? Lanzas un, Has lanzado un Vision antes Y digamos que si en turno 6 solamente Estás forzado a jugar en la Pet Man Mansion Por alguna razón, de repente Un Vision lo puedes mover a otro lado y aprovechar O puedes poner un Doctor Doom también ahí Y aprovechar, digamos, el que salen los Doom Bots En otro lado y tu oponente no puede jugar en las otras Ubicaciones. Pueden haber formas Digamos de poder aprovechar esto en diferentes turnos Dependiendo de la carta que vayas a jugar pero Y las situaciones en las que te vayas a encontrar Así que estas ubicaciones están bastante bonitas Se eh, podría decir Digamos que no van a fastidiar tanto Solamente es cuestión de prepararse un poquito Y con eso tendremos digamos ahí Más eh, chances de poder ganar antes de pasar al análisis de la carta de hit monkey contemos su origen hit monkey es un personaje muy interesante y pintoresco del universo de marvel su primera aparición fue en un cómic con su mismo nombre en abril del 2010 aquí ya lo vemos todo elegante y hecho un john wick pero si nos vamos unos pasitos hacia atrás hit monkey era un macaco como cualquier otro que estaba dentro de un clan con otros de su especie en japón sucede que un día su clan encuentra a un hombre herido y lo ayudan para curarlo gran error amigos no se le ayuda a un humano que lo encuentras en el medio del bosque con un traje negro pero hubo un mono que se dio cuenta que el hombre en cuestión era un sicario y puso sobre aviso a los de su clan que de seguro que la gente que le hizo daño a este sicario lo estarían buscando y al encontrarlo puedan terminar destruyendo de paso a toda su comunidad este mono era hit monkey pero su clan ignoró sus advertencias con el paso de los días, el humano ya iba recuperando su salud y se puso a hacer entrenamiento de sicario. Hitmonkey se puso a observarlo y a aprender de sus movimientos. Ahora ya más mamado y entrenado, el Hitmonkey va donde su clan y les vuelve a advertir sobre el sicario. Pero esta vez la cosa se puso más intensa y todos terminaron madreados. Y así Hitmonkey quedó exiliado de su clan. Ya vagando solo, Hitmonkey ve a un grupo de soldados que estaban en búsqueda del sicario. Él fue de inmediato a poner sobre aviso a su clan, pero ya era tarde. Estos soldados no solo eliminaron al sicario, sino que también exterminaron a todo su clan. ¡Malditos perros! Acto seguido, Hitmonkey agarra las armas del asesino y los mandó pa'l lobby a todos los soldados como forma de venganza por su clan exterminado. Bien que ha hecho Hitmonkey! Este sería el primer paso en el destino que tendría Hitmonkey de convertirse en el asesino de asesinos. Y algo curioso e irónico es que quien lo va a guiar en todo este camino va a ser el alma del asesino sicario que había encontrado su clan. Y ahora muchachos toca analizar a Hitmonkey, es una carta de coste 2 de energía, tiene 0 de poder, igual a los stats que tiene Ángela, pero... ¿Qué es lo que hace Hitmonkey? Hitmonkey tiene un efecto de revelarse y lo que te dice es que va a ganar más 2 de poder por cada otra carta o por cada carta que hayas jugado tú en ese turno. Recuerda que cuando te remarca este turno es porque o bien es en turno 4 o en turno 5. O sea, tú lanzaste a Hitmonkey y en ese turno que lanzaste a Hitmonkey tienes que jugar las demás cartas para poder bostearlo. Y el orden sería de que juegas primero Hitmonkey y después vas a tener que jugar las demás cartas Porque si juegas primero las demás cartas y después juegas Hitmonkey al final Pues no se va a bostear nada Y aquí la carta que va a ser una sinergia muy grande o la sinergia de las más grandes con Hitmonkey va a ser Bestia Esta carta creo que casi todo el mundo la tiene y conoce cómo funciona ¿verdad? Lo que pasa es que Bestia todas las cartas que hayas lanzado en esa ubicación Lanzas a Bestia en esa ubicación y todas esas cartas te las regresa a la mano Pero con uno menos de coste de energía entonces esto hace de que muchas de esas cartas generalmente son cartas de coste 1 o de coste 2 que van a pasar a la mano a costar 1 y 0 entonces vas a tener más cartas para poder lanzar en el turno donde vas a jugar justamente hit monkey yo creo que aquí hit monkey para sacarle un valor decente creo que debería tener de 6 de poder para arriba si tiene a partir de 6 de poder ya es un valor decente que le sacaste al efecto de la carta si es hacia arriba si es de 8 10 ya está muy bien o sea ya es una carta que valió la pena su coste, pero creo que 2-6 sería lo ideal la verdad que te podría en una situación digamos donde no tengas a bestia y que al menos te pueda dar para que puedas jugar Hitmonkey más de repente otras 3 cartitas tal vez por ahí ya me parece que va a ser suficiente para que tengas un, una buena cantidad de poder con Hitmonkey aparte que generalmente los mazos que manejan cartas pequeñas o cartas de costes bajos son mazos de combo y mazos que también manejan cartas como Nova por ejemplo para poder bostear un poquito más a las demás cartas Así que está bastante interesante todo lo que se puede hacer alrededor de Hitmonkey. Incluso por el coste cero de poder También sería interesante poder verlo en un mazo De Mr. Negative, no sé qué tanto la verdad Pero Mr. Negative tiene varias Cartas que pueden tener cero de poder y que Pueden costar cero de energía y en el último Turno de repente podrías lanzar Varias de estas cartas junto con Hitmonkey Y es como que si Hitmonkey hubiese recibido un bosteo De dos de poder, ¿sí o no, porque va a ser un 0-2. entonces de repente lanzas En turno 6 a Hitmonkey, incluso puedes Lanzar un Iron Man y otras cosas más que tengan Cero de energía y así El Hitmonkey se pueda bostear, de repente pueda llegar llegar a unos 8 de poder lo cual ya estaría súper bien para un último turno y aquí muchachos Hitmonkey tiene counters pero no creo que tenga muchos al menos yo les voy a comentar un par de counters que ahorita se me ocurren acá en este caso el primer counter vendría a ser Cosmo pero generalmente es un counter más difícil porque tienes que leer justo el lugar donde puede este, poner a Hitmonkey ¿no? porque yo creo que donde va a poner Hitmonkey no va a ser el mismo lugar donde se van a jugar las demás cartas para poder bostearlo entonces es un poquito difícil leer con Cosmo dónde va a jugar el Hitmonkey también para poder agarrarlo de sorpresa y poder contrariarlo. así que ese es el counter más difícil se podría decir ahí el otro counter que sí podría ser un counter que afectaría demasiado a Hitmonkey vendría a ser Sandman esa carta sí lo va a molestar bastante a Hitmonkey porque Hitmonkey generalmente va a jugar en mazos donde se juegan muchas cartas por turno y generalmente con combos también entonces una vez si es un mazo de Sandman por ejemplo que tiene rampeo simplemente lo que va a hacer acá es no dejar hacer el combo a Hitmonkey. Eh, Hitmonkey sobre todo va a despegar recién a partir del turno 4, 5, 6. En el mejor de los casos la gente va a preferir lanzarlo en turno 6. Donde puede jugar más cartas. Incluso probablemente hasta con Cera. Cera turno 5. Y en turno 6 aprovecha ya en tener a Hitmonkey por coste 1. Y otras cartas más que van a bajar de coste. Y ahí pues va a ser toda la fiesta justamente con el, con el tema del bosteo de Hitmonkey. Pero como yo les digo acá... Eh, con Sandman esto se acaba, no Sandman no va a dejar que juegues más de una carta y acá Hitmonkey es totalmente inútil, o sea no va a poder agostearse como tú quisieras así que probablemente si Hitmonkey y se, se llega a volver un mazo bastante jugado, un mazo, met, un mazo meta dentro de su temporada probablemente Sandman va a surgir bastante ahí para molestarlo o inclusive Lich también, no, como tienes muchas cartas en la mano por jugar, que todas ellas tienen efectos pequeñitos por ahí, lanzas Lich también en turno 5 y podrías hacer otro counter también de Hitmonkey deshabilitando su habilidad y pues ya sabes ahí Hitmonkey y las otras cartas encima no te van a servir nada, bien muchachos aquí les voy a enseñar un masito de los que más me ha gustado y creo que de los masitos que más van a poder sobresalir en el metajuego si es que Hitmonkey digamos se comienza a ser más visible, solamente que este mazo va a ser un poquito caro de obtener no va a ser muy accesible tampoco pero tal vez ahora con el incremento de los tokens que les han puesto para todo el mundo no con estas recompensas de 200 a 600 de repente por ahí se puede farmear los Suficiente. Si es que para esto ya tienes a los Big Bats tal vez Puede ser que te des el gustito de comprarte alguna carta de serie 5 Y si quieres comprar el pase de temporada No hay mejor acompañante de Hitmonkey que sea Kitty Pride. Kitty Pride va a ser una carta que va a funcionar maravillosamente bien con Hitmonkey Es una carta que, claro, que justamente como regresa a la mano no, Cada vez que regresa a la mano y lo vuelves a jugar Se va a estar bosteando más 2 de poder Pues también va a ser una carta que de alguna forma eh, Va a contribuir también a que Hitmonkey se pueda bostear en el turno que lanzas a Hitmonkey. Acá tienes varias cartas pequeñitas. Y si te das cuenta, la carta, una carta muy importante acá también es Bass. Porque va a ser de que. Mira, todas las cartas ahorita. Excepto Falcón. Tienen, no tienen 3 de poder. Tienen menos de eso. Entonces Vas a dar 3 de poder a todas esas cartas. Las cartas más importantes a las que les pueda dar 3 de poder sería a Ángela. Incluso el mismo Darkhawk, por ahí este el Hitmonkey, el mismo Hood también, que sería importante que le dé 3 de poder el Bass. Así que Bass acá va a hacer un trabajo impecable con las cartas eh, que estén aquí, eh, justamente las que tengan menos de. las que tengan 1 o menos, o 0 o menos 2 de poder, en este caso, ahí sería un gran eh, valor que le podría sacar a Bass. Es muy bueno, la verdad, esta carta. Después tienes cartas de control como Iceman, Korg también, ¿no? Y tienes acá las cartas de combo, bueno tienes también otra carta tipo de control como Black Widow también que restringe el robo a tu oponente Y encima le haces jugar esa carta que ¿no? le haces ocupar un lugar ahí este, inútil dentro de la ubicación Así que por ahí tienes eh, cosas bastante buenas de control Y luego vienen los combos, no en este caso tienes a la Bestia, tienes a Falcón Que son cartas que van a contribuir a que estas cartas de costo ba coste bajo perdón Como en este caso el mismo Bass Iceman, Korg Kitty Pride y el mismo de Hu también o el mismo demonio, ¿no? puedan volver a subir a la mano por coste cero y después los puedas lanzar cuando lances a Hitmonkey acá también vas a estar lanzando Kitty Pride, ¿no? una y otra vez, cada turno vas a estar seguramente jugándola regresándola a tu mano y así, y de repente también Bestia puede lograr de que Kitty Pride pueda costar cero energía y con eso pues puedas volver a seguir lanzando Kitty Pride sin que te cueste absolutamente nada de energía eh, ah, yo he visto también en los combos que Ángel es muy eficiente con Bestia también, porque Ángela por ejemplo llega a tener más 6 de poder ¿no? ya con la ubicación llena y justo la última carta es en jugarse es bestia y la vuelve a subir Ángela por coste 1 y estás jugándote un 1 por 6 eh, de poder que es como lo equivalente a jugar el diablillo pero que encima Ángela se va a poder seguir bosteando y luego pues para el remate generalmente vas a tener a Bishop y a Darjo, ¿no? Bishop acá que se va a ir bosteando constantemente con todas las cartas que va jugando y Darkhawk que va a que de repente puede salir con algo de 8 de poder o por ahí ¿no? porque vas a restringirle el robo de cartas a tu oponente al menos por un turno o inclusive dos si es que usaste bestia también con Black Widow o en este caso también eh, con el Korg ¿verdad? Korg hay que poner una roquita y de repente puedes poner otra más también con bestia ¿no? al combarlo con Korg, entonces ahí tienes varias opciones, se podría decir para que tengas un Darjo fuerte, para que tengas un Billo fuerte, para que tengas un Ángela también mucho más fuerte, que tengas un Hitmonkey con mucho poder, o sea me resulta interesante este mazo porque tanto Kitty Pry como Hitmonkey pueden ser cartas de coste bajo pero con mucho poder, con 8 de poder, 10 de poder ¿no? después puedes tener también un Billo que puede llegar también a tener 8 o 9 de poder un darjo que puede llegar a tener también 8 o 10 de poder o sea hay acá y tienes varias cartas acá que van a tener mucho poder para hacer un mazo que tiene un coste bastante bajito obviamente tienen que salirte los combos y las sinergias pero dentro de todo lo que te estoy diciendo acá es un mazo muy contundente y que la carta que más lo va a conteriar acá o las dos cartas que son las que más van a contrariar va a ser sandman y va a ser Lich, en mazo de rampeo generalmente es donde tú puedes matar este mazo, por eso, por eso como les decía, ¿no? este mazo va a ser muy bonito, pero si se usa demasiado, si se ve mucho en el metajuego probablemente vaya a salir como respuesta más fuerte todavía eh, tanto el, el Sandman como el Lich. Y muchachos, de las ubicaciones que estoy recordando ahorita que más pueden beneficiar a Hitmonkey una de ellas es Elysium, que todas las cartas las va a reducir su coste en uno, que es perfecto para poder jugar más cartitas ahí y hacer los combos y la otra va a ser, no me acuerdo que es el bar, bar de algo, que la cosa es que cuando tú lanzas una carta en esa ubicación, esa carta regresa nuevamente a tu mano y eso es ideal de repente por ahí para que puedas jugar Hitmonkey con cartas de coste bajo, no, las juegas en esa ubicación solamente para poder bostear a Hitmonkey nada más en otra ubicación donde lo estés lanzando y luego después ya las puedes, depende a cómo vayas viendo tú el poder de, de las otras dos ubicaciones que tengas con el enemigo, puedes volver a rejugar seguramente estas cartas en otro lado eh, va a estar muy interesante como te digo, Hit monkey con esas dos ubicaciones, no recuerdo si hay alguna otra más no sé si por ahí de repente el bar siniestro, no, eh... Que pueda duplicar tal vez a los Hitmonkey. Hay un bar que es el, el bar eh, rojo, ¿no? Que es una ubicación roja que digamos que clona la carta que tú has lanzado en esa ubicación, ¿no? Salen cuatro cartas iguales. Pero hay otro que es el Londres Siniestro, creo que era, ¿no? El bar siniestro es la roja y el Londres Siniestro es la que cuando lanzas una carta se duplica o sale su clon en otro lado. Entonces, esas dos también pueden ser muy interesantes para que juegues ahí Hitmonkey, eh, puedas clonarlo de alguna u otra manera y luego puedas lanzar las demás cartitas y puedas tener un Hitmonkey mucho más bosteado o... En en este caso, dos Hitmonkey o cuatro Hitmonkey con buena cantidad de poder. Entonces, muchachos, conclusión: esta carta de Hitmonkey está rota. No, no veo que esté rota, es una carta que sí es buena Es una carta que de todas maneras va a fortalecer mucho los mazos de combo Donde se encuentra Bestia con Falcón Me encanta Hitmonkey porque va a hacer que justamente estas cartas tengan un poco más de relevancia Bestia se está comenzando a utilizar más en el metajuego actual Pero Falcón no tanto, pero de repente con Hitmonkey puede ser que estas dos cartas sí se vuelvan mucho más importantes Luego la carta, la nueva ingresante de serie 5 Kitty Pride se va a volver muy importante A raíz de la entrada también de Hitmonkey Así que todos los que compren el pase de Hitmonkey Justamente por esta carta probablemente vayan a querer comprar la carta de Kitty Pryde también. Y otra razón más para decir que Hitmonkey no está roto. Es que tiene también unos counters muy buenos que son bastante accesibles. En este caso tienes a Sandman y Lich que son cartas muy pero muy accesibles. Creo que son cartas de serie 2. No, Que todo el mundo las tiene y que con estos mazos. Hay mazos que son bastante también budget se podría decir de tanto Sandman con Lich en rampeo. Donde vas a poder cortarte los combos de, de Hitmonkey sin ningún problema. Por esa razón es una carta que está bastante bonita. Pues si le sale, si te salen los combos y las sinergias, va a ser un efecto increíble. Pero no siempre va a ser así. O sea, vas a tener momentos en que de repente todo va bien. Como que si te toca un mazo counter no vas a poder hacer mucho que digamos. Pero digamos que dentro de lo que sí se puede disfrutar Hitmonkey. Me parece que va a ser una carta bastante bonita. Una carta que digamos que creo que esté igual a la altura de equilibrada. Como lo está Nimrod en estos momentos. O Modok por ahí. Son cartas, eh, digamos, buenas. Pero no, es, no son sobresalientes. Son cartas que van a irse generalmente a. A un mazo a un arquetipo y lo van a fortalecer en este caso nimrod como ya saben fortalece destrucción el modo fortalece descarte y lo tienes ahora también a hit monkey que está fortaleciendo estos mazos de este mazo de arquetipo que es de coste bajo con combos generalmente de eh, digamos de, de regresar la carta a la mano y volver a lanzar y volver a jugar justamente todas las cartas al, a las ubicaciones así que muchachos si tienen alguna duda o consulta la pueden dejar acá en el video. he tratado de ser lo más detallista posible o tratar el Tendré todo el detalle posible al momento de darle información sobre Hit Monkey les agradezco bastante si han llegado hasta acá y ya sabes que estoy de lunes a viernes haciendo transmisiones en vivo en la plataforma morada si tienes también ahí cualquier duda o consulta la puedes hacer en la plataforma que ahí estamos siempre con los muchachos para poder responderte y atenderte, así que ya sabes, te espero allí, un abrazo para ti